Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien atrás? ¿Se escucha bien atrás? Ah, bien. Eh, bueno, es un placer para mí estar en la UNER nuevamente y compartir con ustedes este espacio. Agradezco que se hayan tomado este tiempo para compartir este espacio de debate y de reflexión eh, sobre qué investigar en contabilidad. A veces si uno dice que va a investigar en contabilidad, los que no son de contabilidad te dicen, pero ¿y qué puedes investigar en contabilidad? ¿Y qué pueden llegar a investigar en contabilidad? ¿Son economistas? No, no, somos contadores y, y queremos investigar y hacemos investigación. Entonces eh, la propuesta para la reunión de hoy es conversar sobre algunas cuestiones, algunas temáticas, en realidad la idea es bastante ambiciosa, es brindarles un panorama de todos los temas sobre los cuales podríamos investigar en contabilidad y de esos temas tratar de, de establecer algunas líneas que tienen que ver con por un lado establecer un tema de investigación y por otro lado que ese tema de investigación lo acote de tal manera que sea relevante para ir un poco encuadrando de lo que vamos a hablar que es una investigación que de alguna manera tenga un sustento científico no que vayamos a hacer ciencia pero sí si estás en un ámbito universitario eh, y estás elaborando una tesis de maestría una tesis de especialización ¿esos ruidos soy yo? ah, pensé que era el micrófono ese que te, ese que me diste vos perdón, después cortá todo esto horrible que te estoy arruinando la filmación perdón decíamos entonces pues me movía y escuchaba ese craqueo eh, decíamos entonces, establecer un tema de investigación desde diferentes preocupaciones que podés tener eh, para armar una investigación personal en la universidad, eh, para hacer tu investigación de tesis, para hacer tu investigación como becario al final del grado, para dirigir o empezar a dirigir un proyecto de investigación como docente para explicarle a los demás qué tema vas a trabajar. Todo este tipo de cuestiones requieren, como les decía, una mención a lo que tiene que ver con sustento científico que a los fines de esta charla va a tener que ver con ciertos requisitos o ciertas formalidades que tiene que cumplir la investigación que estés diseñando. ¿Sí? Por más que eh, si uno pregunta, ¿tengo que tener ganas en investigar ese tema? Sí, tenés que estar motivado, sí. Si son un equipo de investigación, tenés un doble rol como líder. O el que está dirigiendo el equipo, tenés que motivar a los demás para que empiecen a investigar ese tema y para que continúen. Pero la idea es entonces elegir un tema, bueno, elegir un tema de investigación que sea motivante, que siga el grupo motivado a lo largo del tiempo y que tenga esta idea de formalización que aspira a reunir características de investigación científica. Esto no, no es poco. Vamos hacia, hacia allá. la idea un poco era establecer algunos temas de investigación y también, eso es culpa de los que me invitaron que también les cuente algunos problemas o cuestiones negativas ¿sí? así como desde el principio me parece interesante hablar de la motivación que tenés que tener desde el principio me parece honesto para con ustedes decir que si vas a presentar un plan de tesis, si vas a presentar un proyecto lo que tiene que ver con la soberbia personal o las cuestiones de aceptar críticas hay que tenerlo como bastante flexible en este ping-pong de, de investigación o de elegir temas de investigación hay que ser como muy permeable a lo que a uno le dicen eh, que, que no tiene que ver con recibir críticas malintencionadas y destructivas sino que, eh, así como decía Kuhn en filosofía que lo que se construye es una comunidad científica o lo que construye conocimiento es una comunidad científica para que nosotros seamos comunidad científica tenemos que funcionar como comunidad, como grupos que van dialogando sobre temas de investigación y así como decía Popper el tema de las conjeturas y refutaciones hoy vamos a establecer algunas conjeturas que tienen que ver con posibles temas de investigación y cuando presente mi plan o cuando presente mi proyecto va a haber alguien que me va a hacer refutaciones tómenlo como parte del juego, es rutina, ¿sí? es parte del juego de la investigación, son las reglas del juego Siempre con ciertos códigos, ¿no? con códigos de educación, con códigos no destructivos, ahí ya dependerá de, de cada evaluador. Pero la idea es esa, que desde el principio estemos acostumbrados a que alguien te debata por qué investigas ese tema, por qué no otro y qué vas a hacer de ese tema y por qué vas a utilizar esa metodología cuantitativa de tal manera y por qué no haces tal otra cosa, que tiene que ver con una construcción y una mejora de lo que vas a hacer. Y en esto, durante todo el proyecto, o sea, armando el plan, y cuando vos vas viviendo el proyecto y presentás avances, también estar acostumbrado a recibir estas críticas, que eh, estas críticas de manera oportuna te ayudan a mejorar o te ayudan a que tal vez no fracase alguna parte de la investigación. Dicho esto entonces, eh, las preguntas motivantes que me surgían a partir de lo que me comentaron las autoridades de la casa y algo que el espacio es para ustedes y que sea productivo, así que la idea es... En la primera parte comentar estos temas generales y luego, y durante la charla también no tengo problema, propiciar un espacio dialogante, ¿sí? que podamos conversar sobre temas puntuales o cuestiones eh, puntuales que les interesen. Y me parecía, con respecto a las preguntas que, que motivaban este tipo de espacio, la primera, ¿qué temas de investigación existen en contabilidad? Por más que ya tengas claro tu tema de investigación es súper importante tener el panorama abierto para decir, ah mira, podía investigar sobre tales líneas, hay muchas líneas válidas, hay algunas que tal vez tengo información más disponible o si quiero hacer algo empírico tengo empresas más disponibles, pero es importante tener la cabeza abierta a todas esas líneas de investigación, mirá todo lo que podés hacer o sobre todo lo que podés investigar Luego, una iniciación a cómo seleccionar el tema de investigación. Eh, tratar de establecer un tema un área y empezar a hacer como los primeros, esas conjeturas y refutaciones de la validez de ese tema. ¿Sí? Tratar como de refinar el tema, darle una bajada geográfica, eh, darle una bajada de horizonte temporal, volverme como a preguntar, o más si son cuatro o cinco en el grupo, eh, empezarse a preguntar entre todos, ser eh, científicamente honesto en el sentido de que sea un tema y una pregunta de investigación que es lo que nos preocupa a todos llegar o sea, elegir un tema tiene que ver con elegir una buena pregunta de investigación es un ida y vuelta una vez que selecciona el tema vos empezás a abordar un tema y al mismo tiempo empiezan a aparecer preguntas de investigación sobre ese tema y desde el principio en ese juego lo que yo les comento de honestidad científica tiene que ver con lo que dicen los metodólogos hacer buenas preguntas que tiene que ver con hacer preguntas de las cuales no tengas toda la respuesta sino que tengas parte de los indicios pero las respuestas no estén todas porque si no estás armando un plan y lo que, vayas, lo, lo que vas a llevar a cabo eh, no tiene sentido, ya está terminado ¿sí? entonces hacer buenas preguntas en seleccionar el tema de investigación en paralelo y luego cómo plantear el tema de investigación, de hecho va a rondar con el tema de elección de tema y problemas eh, vinculados. Si avanzo un poco más, me pareció muy pertinente en esto hablar de los segmentos de la contabilidad, que todos fuimos formados eh, en los segmentos de la contabilidad o en las partes que tiene la contabilidad, pero a veces no tenemos tan presentes porque nos dedicamos a contabilidad tributaria o a liquidar impuestos o a enseñar impuestos o nos dedicamos a la parte de, de normativa financiera y estamos eh, ejerciendo en eso, estamos dando clase en eso, estamos investigando en algo puntual de eso, no tenemos una apertura al resto de los temas, entonces me parece que una buena entrada a los temas son los segmentos de investigación, los segmentos por un lado en tanto y en cuanto qué característica tiene que tener un segmento de investigación que de hecho los temas son más amplios que los segmentos de investigación luego sí vamos a abordar los segmentos de investigación propiamente dichos ¿me siguen escuchando en el fondo? y solamente una mención al final, no se asusten, no es que al final voy a, a tirar con una ametralladora de teorías si empezamos la charla hablando de lo que es el sustento científico me parecía interesante dejarles este material se los van a distribuir, me parecía interesante al final dejar eh, un panorama de las teorías con las cuales podría sustentar tu investigación, una vez que tenés el tema más o menos resuelto, o bastante resuelto, tus preguntas elaboradas en un estadio inicial, seguramente vas a buscar un marco teórico que lo sustente, porque eso hace que tu investigación pertenezca, eso hace que tu investigación esté dentro del ámbito universitario, de un ámbito científico, sería diferente una investigación de divulgación que podrías hacer en otro ámbito. Pero esa parte de, de eh, encastrar un marco teórico, una teoría bajo la cual funcione lo que vos estás haciendo, hace que tu investigación pueda ser catalogada investigación universitaria, proyecto de investigación universitario, eh, una tesis de una especialización. Requiere eso. Ahora sí con el micrófono. Primero vamos a empezar por la aproximación a lo que son los segmentos o las áreas eh, en el sentido de qué elementos tiene que tener y la primera aproximación que, que me parecía interesante no sé si alguno en la sala la reconoce, primero no sé si la llegan a ver desde el fondo pero esta, eh, esta segmentación de la contabilidad tiene que ver con la siguiente idea fue hecha por Canibano en los años 90, de hecho es un poco anterior eh, pero bueno la sigue manteniendo y tiene que ver con aproximarse a la contabilidad a través de las organizaciones en sentido individual, lo que sería la microcontabilidad o aproximarse a la contabilidad a través de una cantidad o de las organizaciones agrupadas fíjense que encontramos en la microcontabilidad en esta segmentación un poco más histórica la contabilidad de la empresa o contabilidad financiera o contabilidad patrimonial la contabilidad del sector público fíjense que enseguida está la diferenciación según el tipo de organización con el que vayas a trabajar y luego contabilidad de las unidades de consumo y organizaciones sin fines de lucro o sea, empresas u organizaciones con fines de lucro organizaciones gubernamentales y luego una contabilidad para otro tipo de organizaciones en particular esa diferenciación de organizaciones sin fines de lucro si vamos a lo que es la macro que quizá por los contadores seguramente es el área menos eh, investigada o que menos investigación tiene, fíjense cuáles son las áreas que, con, que encontramos. Contabilidad de la renta nacional, contabilidad de las transacciones interindustriales, contabilidad de los flujos financieros y contabilidad de balanzas de pago, que en realidad agrupadas tienen que ver con cuentas nacionales y con contabilidad nacional. La contabilidad nacional está esperando un aporte también de los contadores. Hay como aportes muy tímidos, muy iniciales pero es un área muy interesante de desarrollo en investigación en contabilidad. Eso simplemente a título para mostrar una clasificación de los segmentos. Esta otra es la que vamos a trabajar un poco más en la charla de hoy, es una segmentación, bueno, es la segmentación que realiza García Casela, y en esta segmentación eh, tiene más que ver, no, al ser un investigador argentino, tiene más que ver con segmentos que más habitualmente utilizamos nosotros de hecho Fowler-Newton no utiliza tan claramente el término segmentación pero sí eh, en muchas partes de sus libros parecería que, que hace estas diferenciaciones por más que él siempre se ocupa de la contabilidad financiera y la contabilidad eh, de la auditoría o lo que es la auditoría eh, fíjense los segmentos que encontramos para un poco eh, el, el ejercicio que les propongo es en ese potencial tema de investigación que tenés lo primero sería tratar de ver en cuál te parece que encuadra más. Si tiene que ver, y de hecho en unos minutos voy a dar algunos ejemplos para que lo puedan eh, encuadrar o encasillar más, lo que es la contabilidad patrimonial o financiera, en primer lugar. Ahora vamos a ver algunos, algunos detalles o algunos idea, algunas ideas para, para hacer una bajada. Lo que tiene que ver con contabilidad gerencial o administrativa, en un sentido tal vez diferenciado como contabilidad de uso externo, contabilidad de uso interno, eh, más actualizado que tiene que ver con contabilidad eh, financiera más contabilidad internacional, una contabilidad más homogénea de alguna manera un organismo regulador que prima sobre todo esto que es el International Accounting Standard Board pero algunas otras cuestiones de investigación se pueden, eh, se pueden desarrollar de hecho muchas cuestiones que tienen que ver con la contabilidad financiera la contabilidad gerencial o administrativa, decíamos más para decisiones gerenciales o estratégicas la contabilidad del sector público o gubernamental eso que decíamos antes la contabilidad de esas entidades del sector público en sus diferentes niveles lo que tiene que ver con las cuentas nacionales o la contabilidad nacional la contabilidad social que para algunos será como algo más novedoso de hecho es la más novedosa es como uno de los segmentos más jóvenes de la contabilidad eh, y a esta altura les pregunto en esto yo agregaría la auditoría, porque aunque ahora vamos a ver por qué la auditoría no está agregada desde el principio, no está tan consolidada como segmento. De hecho, a veces la auditoría puede vincularse al resto de las contabilidades, pero como para hacer un mapeo de dónde estamos, eh, ¿quién se identifica con la contabilidad financiera? O patrimonial, información sobre los estados financieros. No le hagan bullying a la contabilidad financiera o avanzamos un poquito si quieren sobre los conceptos que contiene así pueden identificarse más ¿cómo? ¿sí? ¿ah, no me escuchan? ah ¿desde cuándo no me escuchan? ¿está de ¿sí? uy ¿Ahora sí? sí, sí. Vuelvo con, con los segmentos. Quería tener un panorama de, eh, de las áreas de investigación o las las áreas de interés de cada uno. Y preguntaba, ¿quién se identifica con la contabilidad financiera para hacer la investigación? Si puede levantar la mano... Ah, ¿qué de... bueno, voy a gritar. ¿Acá decís que funciona? Hola, hola. No. Yo no toqué nada es un boicot a la contabilidad financiera mientras lo arreglan ¿quién se identifica con la contabilidad financiera en su investigación o la contabilidad patrimonial? ¿ahí sí me escuchan? por acá hay gente de contabilidad financiera Ahora igual vamos a avanzar un poco o sea las vamos a desentrañar un poco para, para que eh, puedan saber qué contenido tiene es importante identificar el área en el que querés trabajar porque si no lo que se dice es que la investigación en contabilidad, si la trabajás o sea, trabajar toda la contabilidad es muy difícil que puedas hacer una buena bajada a tu proyecto. Te va a quedar como mucho material y no puedes hacer la bajada. Entonces, lo primero es tu pregunta sobre a dónde apunta dentro de la contabilidad. A cuestiones más financieras, pregunto ahora, cuestiones más gerenciales de costos, información de uso interno. ¿Hay presentes en la sala del área de costos? Por ahí sí, dicen presente. Eh, cuestiones que tengan que ver con la administración pública, la importancia de que la administración pública, los gobiernos, hagan un control de, de los recursos nuestros que están utilizando. ¿Alguien tiene interés por la contabilidad pública? Por acá. Lo que tiene que ver con la contabilización de los recursos naturales por parte de los gobiernos, ¿no? Lo que tiene que ver con el, el, el cuidado de la contaminación ambiental en los ríos, en los recursos, en, en, de alguna manera recursos que son propiedad de todos los ciudadanos. Eso es la contabilidad nacional. Se toca un poco con la economía. ¿Alguien en sus ideas pensó en la contabilidad nacional? Por ahora no. ¿En la auditoría? Por ahí en la auditoría. Bien, con este panorama si les parece avanzamos un poco más para que sepan qué hay adentro de estas áreas. Fíjense yo le pido a alguno hacemos con un cómplice del fondo que cuando no se me escucha levante la mano y me haga así para que me puedan escuchar ¿sí? ahí está, ahí tenemos el cómplice en el fondo nos arruinaron ahí, bueno, ¿se escucha? ¿sí? ¿ahora sí? y asociado a los segmentos de la contabilidad me parecía interesante presentarles eh, lo que ustedes visualizan que son las áreas de la contabilidad pero no cualquier área de la contabilidad sino en la conferencia europea de contabilidad hay dos grandes conferencias a nivel internacional de hecho a, a nivel regional la más importante es la que hace la Asociación Interamericana de Contabilidad en los Estados Unidos la American Accounting Association hace también reuniones sobre contabilidad y cruzando el océano en Europa la conferencia europea o la Asociación Europea de Contabilidad dice que si vos vas a investigar en contabilidad deberías de alguna manera alinearte con los elementos, con los objetivos de alguna de estas 12 áreas y fíjense que acá aparecen cosas nuevas lo leo por si en el fondo eh, no se llegan a leer todas pero fíjense que aparecen muchas más áreas que los 5 o 6 segmentos que yo planteaba en la, en la slide anterior acá un poco para abrir el, el mapeo hay un orden que es mío, un poco intencional, que tiene que ver con familia de áreas. En un primer lugar me pareció interesante mencionar la contabilidad financiera por sí misma. Tiene tantas cuestiones incorporadas que está bueno si alguien empieza a pensar, y aún hoy no se animó a decir, que va a trabajar contabilidad patrimonial, contabilidad financiera, algo del estado financiero, algo de la medición de un rubro una mejora que querés hacer a un rubro hay tantas áreas de investigación que sería bueno que pudieran abrirlo de la siguiente manera si vas a trabajar con algo directamente que sale de un informe hay un área dentro de la contabilidad financiera que internacionalmente es el área de reporting pero que tiene que ver con reportes financieros o sea si vos vas a trabajar por ejemplo quiero saber si ellos son los accionistas y quiero saber cuando yo les presento estados financieros cuál es el impacto que ellos tienen al leer estados financieros. Si cuando una empresa presenta estados financieros eh, y las, las noticias son buenas, la cotización sube rápidamente, cuál es la vinculación entre los estados financieros y por ejemplo la cotización en los mercados. Ese tipo de cuestiones tiene más que ver con reportes financieros y con mercados financieros y no vas a trabajar con toda la contabilidad financiera y cuando vos vas refinando tu tema de investigación te aproximas a mejores herramientas porque el paso siguiente va a tener que ver con la determinación de una metodología de investigación entonces para, un, para determinar una metodología de investigación va a ser importante saber específicamente tu subárea les diría entonces contabilidad financiera general contabilidad eh, financiera pero que más se refiere a, a reportes financieros y luego aparece la parte de la auditoría. En un primer lugar la auditoría de alguna manera es el acompañamiento de eh, la contabilidad financiera, sobre todo en un contexto internacional, donde en el contexto internacional contabilidad financiera lo leen como normas internacionales de información financiera. Pero yo puedo hacer muchas más cosas, puedo eh, tratar de ver en las características regionales de mi provincia, la medición de determinado rubro, por ejemplo, temas que tengan que ver con activos biológicos, puedo tratar de ver en esa cuestión qué ocurre con la contabilidad financiera y también puedo saltar y decir, bueno, voy para el otro lado y decir qué procesos de auditoría deberían tener los activos biológicos para que los, eh, los niveles de control interno y los niveles de control en general, auditoría interna y auditoría externa estén completos en ese problema en particular, ¿sí? No son compartimentos estancos, lo aclaro desde el principio cuando decimos segmentos o temas vos no hablas de compartimentos estancos, sino que decís, mira, la contabilidad como un todo contiene estas cuestiones pero de alguna manera tienen intersecciones y además cuando vos vayas refinando tu tema de investigación, esas cuestiones eh, muchas veces para resolver tu tema específico de investigación vas a necesitar de dos áreas. Por ejemplo, si querés hablar de eh, información de uso interno o cómo una organización PYME de determinada región puede al mismo tiempo brindar información que satisfaga a sus principales usuarios internos y que satisfaga a sus principales usuarios externos entonces ahí estarías trabajando en el medio entre la 1 la contabilidad financiera y la 5 la contabilidad gerencial siguiendo el orden me falta la contabilidad y sistemas de información que tiene que ver con otra cara de la contabilidad financiera pero si tu tema de investigación se focaliza mucho en problemáticas de sistemas de información ahí vas a utilizar herramientas de esa... son contabilidades diferentes o especialidades diferentes vas a utilizar herramientas, vas a necesitar herramientas de la contabilidad aplicada a los sistemas de información Avanzo un poco más la contabilidad tributaria o todos los problemas tributarios de la contabilidad eh, serían también una rama separada ahora si vos querés comparar en Argentina el problema que es o el impacto de eh, ajustar por inflación o no ajustar y que eh, en términos de mm, esfuerzos para elaborar información, utilidad de la información te pidan en algunos periodos información de los estados financieros ajustada por inflación de determinada manera y la información tributaria bajo otro criterio te vas a estar moviendo con elementos de la contabilidad financiera y de la contabilidad tributaria y termino el listado para que en la cabeza tengan las 12 áreas y después empecemos a bucear por algunas de ellas y de determinada forma hay estudios eh, que por ejemplo analizaron por 100 años la carta del director, no todo el estado financiero y de alguna manera eh, mediante el análisis de discurso que es una metodología que proviene de la sociología lo que hacen es tratar de ver por ejemplo en Volkswagen España si la analizas durante 80 años y en el medio hubo dos grandes hitos históricos que tiene algo que ver con historia eh, o con historia de la contabilidad de alguna manera. Si en un momento hubo una privatización y en otro momento hubo eh, determinado fenómeno en relación a los empleados, el leer cómo, cómo el directorio te iba colocando esa carta tiene bastante que ver con el funcionamiento de la empresa. Ahí sí ya me estoy, digamos, es lo máximo tolerable para que siga llamándose contabilidad, sí pero ya me estoy casi corriendo a la sociología, digamos, eh, ese es el límite de, de lo tolerable. Y fíjense otra pregunta, ¿cumplen los informes financieros las características de neutralidad, objetividad y relevancia exigidas en los marcos conceptuales? ¿Juega algún rol la información financiera en los contextos sociales? Si responde afirmativamente, ¿cuál es ese rol? Si ustedes van a plantear una investigación que tenga que ver con una crítica al rol de la información, que eh, la verdad el sector agropecuario y el cooperativismo son como ideales para eso ahí hablaríamos de la teoría de la legitimación ¿Sí? que, son, que tiene que ver con estas preguntas de ¿por qué la empresa me brinda esa información? ¿por qué lo hace de esa manera? el análisis que les decía antes de eh, ¿qué observo en los informes de auditoría de las empresas? podría también hacerlo con este tipo de investigación con esto es el material que ustedes tienen, después lo van a tener pero bueno, acá un poco es lo, lo que hicimos nosotros sin que yo les comentara qué estábamos haciendo y un poco el, el consejo para repensar esto con su propio tema selecciona tu segmento Pensar un poco como hicimos ahí, eh, no solamente el segmento, sino la organización, el contexto, el tipo de sector. Pensar en los usuarios o pensar en sujetos en los cuales querés medir el impacto. Que eso mejora, porque si solamente me concentro en pensar en un tipo de informe, no voy a tener tanta posibilidad de, de juego, de hacer la investigación. Me va a quedar un poco estática el tema de incorporar de manera activa el sujeto te permite eh, poder avanzar en el diseño de la investigación. Comentar sobre el funcionamiento de los informes que produce ese segmento, o sea, lo que a vos te interesa de ese segmento. Y un punto que me parece interesante en las investigaciones, o imprescindible en las investigaciones universitarias, eh, y que cerrando también con lo que eh, ponía sobre la mesa la colega, mencionar la relevancia de ese segmento en la sociedad. O sea, para qué sirve que estoy haciendo, lo que estoy haciendo en términos científicos y en términos de investigación universitaria, sobre todo en una eh, universidades públicas como las nuestras, la relevancia que tiene para la sociedad lo que estás haciendo. Muchas gracias. Bueno, una cosa que quería mencionar. Esto lo organizamos, con, lo organizamos con la Secretaría Académica a través de la Dirección de la Carrera de Contador Público, estaba María de Dios, acá, uno, los dos, junto con Manuel, los organizamos la actividad, y, y nos ayudó muchísimo con su profesional en la ciencias económicas, nos motivó el taller y. Economía, que, que, que, que, que, que, que y por su medio su... su... eh, bueno que aprovechemos la, la presencia de Inés que es, es doctora en, en el área tarde, que es matista de la educación que hace años que tiene proyectos de investigación en la UBA que ha sido investigadora del y pocas veces tenemos una oportunidad de contar con una colega nuestra, pensadora que tenga una trayectoria, una investigación tan importante Así que bueno, la idea sería que la aprovechemos, que pues, usemos su, su experiencia y su conocimiento en las preguntas. En, en todo caso, podemos ir dando el micrófono y abrimos el espacio para las preguntas. Yo sí, quiero hacer una pregunta. Yo soy docente de sistemas de Información. Este, tengo un icono muy especial con el tema de la auditoría que me parece que la auditoría la formación no del contador ha quedado totalmente obsoleta en función de toda la implementación de los sistemas de informáticos de la factura electrónica ya prácticamente no hay papel. y el otro tema que me preocupa ese es un tema que digamos que sería importante ver cómo se puede trabajar en alguna línea de investigación para ver ¿Cuáles pueden ser las nuevas estrategias de auditoría para auditar organizaciones sin papeles? Es un gran tema. ¿No? Porque hoy prácticamente no hay papeles en las organizaciones. El otro tema que me preocupa a mí es que yo al cabo de muchos años he visto que eh, la Federación de Contadores, las organizaciones internacionales han avanzado muchísimo... En normativa referida a la empresa privada, pues no a la pública. Por ejemplo, hoy en el Estado Nacional o Provincial, no hay nadie que certifique un balance público, nadie sea responsable de lo que dice el balance. No En la actividad privada, que uno dice, expresa razonablemente el patrimonio, los ingresos, los gastos. En el sector público no hay responsabilidad nada. Eso también en el sector público, a partir de algunos organismos de control, pero no se ha avanzado, no sé, por lo menos yo no he visto en reglamentaciones que establezcan eh, reglas de eh, presentación de los estados contables públicos, donde alguien se haga responsable alguna vez de lo que dicen los... Y ese es el segundo y el tercer tema yo soy empleo de la FIP de hace muchísimos años notar, bueno, y el tercer tema ¿El que me problema parece problema? es muy difícil porque no se puede conseguir información como consecuencia del secreto fiscal pero yo he visto por ejemplo en 38 años que tengo en la FIP que el 99% de las inspecciones sobre empresas que confeccionan balance terminan con ajustes con lo cual hace que se impugne la contabilidad. De pronto, la contabilidad pierda validez desde el punto de vista probatorio. Lo que yo no he visto tampoco es alguna forma de construcción de algún índice que permita, en cierta medida, medir cuánto es eh, la dispersión que tiene el balance real balance, digamos, que se presenta oficialmente o legalmente, del balance económico real de la empresa. Entonces, esto, porque le digo que lo he visto durante yo, años, yo he sido inspector, que siempre eh, la contabilidad se cae por ajustes de tipo impositivo, ¿no? ¿Sí? por las ventas marginales. Entonces, de pronto yo veo que toda la normativa contable colapsa frente... Ah, eh, el comportamiento fiscal de las empresas ¿me entienden? esos digamos, son nichos que a mí me parece que esto del estado a mí siempre me ha preocupado porque yo veo como que las 25 empresas más importantes que tiene la Argentina que son eh, el estado nacional las provincias que son si uno ve el, el presupuesto el monto de plata que maneja no hay ninguna empresa en la Argentina que maneje el presupuesto por ejemplo que maneja el estado nacional o la mayoría de los estados provinciales, y que la contabilidad se haya olvidado, digamos, de trabajar sobre alguna forma de Estados Contables donde alguien se haga responsable del patrimonio, de los gastos y de los ingresos del Estado. Yo, la verdad que son tres temas que siempre lo he pensado y me parece que podrían ser algunas líneas de investigación concretas. Sí, ¿El que más repetiste o el que.? El que tiene más preocupaciones por lo que dijiste, que volviste al final, es el de, el de la administración pública. En entonces también sigo en línea con lo que vos decís, así reflexionando, Grupo, en voz alta. Eh, con respecto a lo que es la auditoría, sí, como vos mencionaste, determinados organismos, no queda muy claro lo que están haciendo, el rol, no hay demasiada información como para hacer, para hacer eh, alguna investigación, pero sí podría llegar a verse en eso, no sé, cuánto cuán público es, hay una parte de lo que vos decías en lo que, en lo que llamamos contabilidad pública de hecho, tiene más raíz o tiene más fuerza o más poder de parte, de, de parte desde eh, la administración que la contabilidad entonces, haciendo conjeturas de la, las preguntas que vos hacés tal vez tiene que ver con eso que eh, en el caso de lo que es también que vos no lo sugeriste, pero lo que son recursos de los países, cuentas nacionales tienen más fortalezas en el desarrollo de la disciplina económica y lo que es, eh, lo que llamamos contabilidad gubernamental tienen más desarrollo desde la administración y no desde las fortalezas nuestras que son las que vos notas como faltantes así que, o sea, me parecen buenos temas de investigación lo que sí, lo mismo que establecías en el otro tratar de comparar la información con otra eh, a la hora de establecer, o sea en paralelo a la pregunta de investigación tratar de disponer de esa información no sé si las asimetrías que te referías eran las asimetrías entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, Exacto. o era una crítica a malas son las dos en relación a la realidad de la empresa. Exacto. Por cualquiera de los lados se puede hacer, es buenísimo lo que el colega plantea en términos de poner sobre la mesa temas de investigación, son buenas preguntas, pero la que tenés que hacer siguiente es, bueno, cómo puedo relevar esto? O sea que la investigación no, no eh, no se quede en algo que va a ser más un artículo de prensa que nos puede mandar una carta de lectores o, o una columna ¿no? Si no la, que, que es súper válido pero la bajada de cómo analizar eso eh, cuando decía desde el principio a mí se me ocurrió, pero vos sos el especialista en sistemas de XBRL no hay demasiado lo que pasa es que ahí otra vez me voy a lo que vos decías y me, estoy hablando de las cotizadas en Argentina que tienen XBRL para la contabilización de las NIF es bastante puntual eh, no me acuerdo cuál era el tercero porque estaba lo de la contabilidad los problemas de la FIP lo de la administración pública ah, no y lo de las auditorías ah, y cuando habías dicho lo del gobierno se me ocurría ahí pensando juntos hay eh, un grupo hay peritos contables en la Corte Suprema hay un cuerpo interdisciplinario eh, no sé si exactamente se llama anticorrupción en el cual hay contadores pero hay un cuerpo nuevo o sea, hay dos cuerpos que tienen peritos contables en la Corte Suprema la información no es pública, pero en prensa sí es pública, con lo cual que con alguno habíamos hablado antes de la charla que con él habíamos hablado de lo que hacen las empresas eh, por ese lado se me ocurre habría que ver cuánto hay disponible, pero tratar de ver en qué están trabajando en qué está trabajando el grupo anticorrupción de peritos contables de la Corte Suprema en relación a bueno, tienen como, como dos focos o sea, se tuvieron que dividir porque eh, lo que es corrupción en términos gubernamentales que en parte es lo que vos estás comentando es el caldo de cultivo de lo que vos estás comentando eh, hay un grupo que se ocupa solamente de corrupción en el gobierno así que están con toda, con toda esa área y otro grupo que se, que se ocupa de eh, fraudes en las empresas no sé cuán disponible está esa información, pero puede ser interesante como tratar de ver temas de eh, en un caso ética y comportamiento de las empresas y tratar de ver qué es lo que más se detecta en las empresas que no quiere decir que sea todo lo malo que hagan pero por lo menos tratar de ver en una visión crítica en las empresas argentinas, eso yo creo que, que podría estar por el otro caso ya es más complejo porque es corrupción en la función pública eh, y, y son bueno los casos que aparecen y la verdad como muchos no están terminados se alejaría un poco de la cuenta y no serviría tanto pero otro... Se me ocurrió como tema de investigación, podría llegar a ser. Sí. ¿Vos antes habías empezado a hablar? ¿no? No, no. ¿Más comentarios, preguntas? No, ¿Un solo comentario? Que... Ah, un solo comentario al segundo tema que planteó Enrique, que por qué eh, creo que mencionaste la federación que ha avanzado en las normas de la actividad privada, actividad ¿sí? privada. Ah. y en, en cierta manera eh, te voy a contestar que la federación ha, ha intentado avanzar en, en normas contables sobre la administración pública, que ha participado en muchas wow. reuniones de, de, del sector público y te diría que ni siquiera pudieron ser emitidas como resoluciones técnicas solo se emitieron como recomendaciones porque el sector público no las hizo tomar obligatoria y creo que la primer principal la primer traba de que haya resoluciones técnicas que se avance en este tipo de normas para el sector público están puestas desde la misma contabilidad de, de la provincia y, y del Estado Nacional, no es así Carlos Bueno, eh, muchos saben que nosotros tenemos acá un proyecto que hemos desarrollado y que fue sobre una obra significativa como es el túnel subfluvial. Nosotros decidimos tomar la idea de medir el túnel, o sea, desde el punto de vista de las normas contables. Pero en realidad, es cierto, normas contables tenemos muy pocas. En lo que se dio en la exposición se habló específicamente, relativo a este tema, a que la contabilidad gubernamental avanza y ha avanzado técnicamente toda la base presupuestaria. Pero lo que es en la parte de contabilidad patrimonial y que ese es ese enroque que necesita para mostrar el Estado la parte patrimonial que tiene la parte acumulativa de la contabilidad jurídica no la teníamos desarrollada. Entonces, bueno, a partir de eso nosotros hicimos un trabajo eh, que fue evaluado en su momento y lo terminamos como conclusión final en el cual lo medimos al túnel, eh, pretendíamos determinar cuánto tiempo iba a tener de vigencia el túnel teniendo en cuenta que se avecinaba una cuestión significativa que hoy está en debate a través de toda la comunidad, de toda la sociedad paranaense, que es el tema del de puente Paraná-Santa Fe. Y bueno, nosotros a partir de ahí determinamos cuáles eran los valores de ingreso específicamente del túnel, partiendo específicamente desde el momento que se inauguró hasta el año 2016. Entonces, ¿qué cantidad de tránsito tenía? ¿Cuál era el valor de ingreso que iba a tener? Eh, un poco adelantábamos dentro de eso cuál iba a ser el impacto que iba a tener específicamente a través de la construcción del de puente, sabiendo que de pronto había determinados costos, que también lo analizamos para determinar el valor final del túnel, analizamos los ingresos, analizamos los costos, los extrapolamos en función de una cuestión que es el Producto Bruto Interno, lo llevamos a una proyección a determinada cantidad de años, lo trajimos, y de pronto tenemos algunas cuestiones o conclusiones a seguir en adelante. Pero eh, les puedo comentar que yo no conozco a nivel del país que exista alguna investigación contable de algo que se trate de normativa contable del sector público. Y aparece a partir de una serie de conflictos, conflictos que se dan, lo manifestaba Eduardo, con relación a las instituciones que forman parte, quién hace la contabilidad en el Estado Nacional, Provincial o Municipal, de pronto, cuáles son los alcances o no alcances. Nosotros tuvimos un desarrollo, que es la contabilidad financiera y patrimonial, un desarrollo que se basó fundamentalmente en la aparición de una gran cantidad de normas para el sector privado y que esas normas del sector privado iban acompañadas permanentemente de la participación de las universidades públicas, porque a través de sus institutos, a través de las jornadas universitarias, siempre se analizaba y se buscaba la manera o la forma de incorporarle algunas de las cuestiones a todo lo que era la normativa contable, y se avanzó, avanzó enormemente. Entonces de pronto consideramos nosotros como conveniente y una aporte a la comunidad analizarlo desde el punto de vista de la universidad pública darle un valor a un patrimonio del Estado que no lo tenía que les puedo asegurar que todo lo que tuvimos que hacer en su desarrollo no contábamos con la mayoría de la información no estaba registrado contablemente toda una serie de cuestiones que eh, realmente descubríamos a partir de la investigación que nos van a servir de punto para la continuidad y creo que tienen que ver con esto no tenemos dentro de la contabilidad pública normativas específicas, tanto sea a nivel este, de nuestro país y a nivel, a nivel internacional existen algunas cuestiones que las podríamos ayornar, pero siempre las tenemos que tratar de eh, armonizar con lo que nosotros tenemos específicamente en nuestra realidad o por lo que quería comentar no sé si sirve o no sirve para el comentario que habían desarrollado Sí, no, me parecen varias cosas ahí, sigo con su comentario. El, el ejemplo que vos brindabas con respecto a un estudio de caso relevante. no Decíamos que en algunos casos una sola empresa no es relevante. El ejemplo de este proyecto aprobado eh, oficialmente que funcionó y que tiene sus resultados es un buen ejemplo de objeto de estudio con una situación relevante, con impacto, que, que funciona muy bien. Eh, en lo otro, lo que vos comentabas eh, y un poco también siguiendo lo que decía el colega, eh, ...no trabarse si uno quiere analizar ciertas cuestiones de normas... ...en tal vez decir, bueno, la norma que hay... ...por más que no tenga en este momento posibilidad de modificar esa norma... ...o la norma no exista... ...lo que vos dijiste, tomar una normativa internacional... ...y ver qué adaptaciones socioculturales habría que hacerle... ...para que en Argentina pudiera llegar a funcionar... Eh, ...y eso puede tener que ver con un relevamiento... ...actores eh, emblemáticos, tal vez a, a 20 entrevistas en Argentina a referentes de la contabilidad pública para consultarles qué es lo que debería tener esa norma. Digo como, como ideas de investigación para que no nos corte la investigación el tema de eh, que eso no tiene la aplicación en este caso o cuestiones o brechas que vos dijiste bueno lo que ustedes cubrieron es muy grande pero parte de las brechas que se puede llegar a cubrir en estas investigaciones. De fondo acá, de... ah, no, acá adelante eh, la verdad que nos sentimos identificados en varios momentos de tu charla eh, encarar un proyecto de investigación no es fácil creo que viste algunos tips fundamentales como es por ejemplo dialogar la idea que uno tiene con otro grupo este, muchas veces uno está enfocado en alguna cuestión y con estos tips te va ubicando mucho más fácil. Agradecerte toda la bibliografía que nos facilitaste porque en cierto modo nos ayudaría a armar un marco teórico. Este, y bueno, entre todas, digamos, parte de tu insertación, eh, tocaste un tema que nos tiene preocupado, creo que la profesión en sí, que es la calidad de la información contable patrimonial que estamos en. Eh, en la Comisión, por ejemplo, de Contabilidad y Auditoría del Consejo, lo hemos charlado eh, de cómo hacer para demostrar digamos, que hay, otras, hay otras, otras profesiones que muchas veces tienen mejor calidad de, mejor calidad de información que nosotros. Eh, hemos visto algunos casos concretos este, reestresando eh, la información, remitiendo la información contable bueno, eso es un tema, digamos, que a nosotros nos interesaría poder enfocarnos, poder elaborar algún material como para decir, este, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. Eh, no sé si estamos de acuerdo, si alguno de los miembros de la comunidad quiere terminar, pero bueno, en eso, digamos, es un tema que, que nos preocupa muchísimo. ¿Es un proyecto que harían Universidad-Consejo? No, todavía no. No, ah. está, no está pensado como proyecto. Sí. Es sí. un tema que de los encuentros de las comisiones, eh, charlamos y analizamos. Digamos. Sí, sí. Me, me parece como un buen tema para aproximar, habría que como refinar más para, para ver qué se puede trabajar, porque te, te hago un equivalente de algo que podría ser parecida a la idea y un poco más, más concreto desde otro punto de vista, algo que se había mencionado, el tema de que eh, en las cuentas nacionales haya información sobre la actividad agropecuaria, no tiene nada que ver con lo que nosotros suministramos. Entonces, siguiendo un poco más, más líneas o más agregados a lo que decía el colega, el tratar de ver eh, de, la, de la información que se elabora en la actividad agropecuaria o que circula en los sistemas de información de organizaciones agropecuarias, eh, qué de esa información podría ser relevante para la medición del agregado agropecuario en las cuentas nacionales. De hecho, también las cuentas nacionales, yo hice una presentación muy general, pero tienen algo muy interesante, no se manejan con la partida doble y algo interesante que tienen es que eh, el, el tipo de información que manejan no es una partida eh, bastante encorsetada como es la partida doble eh, sino que manejan cuentas satélite entonces tal vez pensar, y de hecho para contabilidad social y para cuestiones sociales ambientales desde la contabilidad se pueden brindar determinados insumos que por ejemplo enriquezcan a las cuentas satélite las cuentas nacionales, en lo que hace a, eh, a, a cuestiones sociales y ambientales, en lo que hace a la contabilidad agropecuaria también podría llegar a ser eh, una salida eh, o, o una utilidad de la información de lo que nosotros brindamos, que de hecho la verdad es insustante que las cuentas nacionales no estén utilizando nada de lo que elaboramos los contadores, sino que prefieren utilizar lo que dice una revista de divulgación agropecuaria. No quiero dar nombres más pero eh, digamos es humillante para la profesión que elaboremos estados financieros de actividad agropecuaria que en Argentina con varias agropecuarias cotizen coticen o no armarías un poco el sector y que ellos prefieran sacar la información de una revista directamente para que sea parte del insumo de, de las cuentas nacionales o de las investigaciones eh, que se hacen en temas agropecuarios entonces el que vos decís a mí me parece, me parece interesante como ver las fallas de la información capaz en lo que vos decías, que podrían ser como temas puntuales, tratar de ver en, en esa cuestión interdisciplinaria, ahí bueno también, me acuerdo en el Consejo Capital habíamos hecho algo con los abogados y los ingenieros y después terminó, no avanzó demasiado por temas políticos, eh, me parece buenísimo trabajar de manera interdisciplinaria, eh, lo que no sé si, si Tal vez en el Consejo, depender de todos esos grupos, puede como demorar la investigación. Pero sí, si ustedes hacen una bajada para decir, queremos analizar esto, o sea, queremos analizar en particular, percibimos que este, este tipo de información no es la que está satisfaciendo las necesidades que tienen esos usuarios. Tratar de ver, el punto que vos dijiste me parece bueno, habría que ver qué casos concretos hay otras profesiones, están elaborando esa información. Y en realidad acá ya me muevo más de investigación, de consejo profesional y defender las incumbencias profesionales de los contadores, pisoteadas por los ingenieros, los abogados, los licenciados en administración, los licenciados en economía. ¿No? O sea, me parece que hay un consejo que tiene que ver con ese tipo de investigación. Incumbencias profesionales que tienen que ver también con el, el, el, el, la pelea de los segmentos, o sea, el que nosotros no pisemos fuerte en el segmento de la contabilidad pública y de la contabilidad nacional, hace que también tengamos problemas en los que trabajan en la profesión, firmando cosas, o en lo que sea en la profesión, o que hagas consultoría, un tema de incumbencia profesional, que muchas veces no tiene tanto que ver la profesión, pero si tenés que firmar, es claramente un problema de incumbencia profesional para la matrícula de contadores en la empresa. nada más eh, lo que acabas de decir y lo que acaba de decir la compañera se me ocurre eh, a ver cómo, cómo suena pero eh, construcción de fuentes primarias relevantes relevantes no sé si te parece sí, bueno, ahí te, te escucho sí, eso, eso es, sí, me parece o sea, buenísimo construcción que... de, de insumos sí. eh, relevantes o sea, buenísimo tus, tus aportes para completar la parte fuerte, metodológica, científica. Es decir, ¿por qué hacemos lo que estamos planteando acá con Pensando los colegas? Bueno, una fortaleza. ¿Por qué eh, le digo, señor evaluador, apruebe mi proyecto? Porque una de las cuestiones que tiene es que si usted nos deja, nosotros, eh, acá hacemos los seis, ¿sí? los seis, hacer este proyecto en tres años y si nos da esa financiación, nosotros una de las cosas que le vamos a proponer, y de hecho varios de estos proyectos pueden tener, o sea, no es lo único que vamos a hacer, pero queremos intentar establecer fuentes primarias confiables de información. No queremos decir que vayan a ser perfectas, pero decimos, establecemos que está pasando esto, está este vacío de información y nosotros podemos agregar este tipo de información. Eso me parece, sí, sí, muy valiente. ¿Más comentarios, preguntas? ¿Podría comentar eh, dos o tres líneas? Bueno, entre tres y cinco líneas de investigación a nivel internacional Otra. que sean. Eh, las que a nivel internacional estén más de, en auge actualmente. ¿De todas las, de todas las líneas extras? Bien. Contabilidad financiera, claramente, lo que sea de contabilidad financiera es la que. Contabilidad financiera es como. Tomando toda la parte de informes, de hecho, mucho de lo que dijimos al final es contabilidad financiera, que es una de las más fuertes. O sea, los que yo digo como segmentos, no, yo diría contabilidad financiera, y de hecho, para ser honesta, tal vez la apertura de contabilidad financiera, reportes financieros, en lo que hace, o sea, líneas de investigación universitaria y de revistas científicas, ¿no? La pregunta, por ese lado, que está pasando? Eh, sí, yo diría contabilidad financiera. Contabilidad directiva, sí, cont contabilidad financiera, reportes y eh, finanzas corporativas en mercado de capitales, esas tres. Validez de las NIC. Algo de, de contabilidad directiva, ¿cómo? La validez de las NIC a nivel internacional. Sí, en realidad contabilidad financiera, y, y por tu comentario, contabilidad financiera vista como aplicación de las NIC, o sea, contabilidad financiera en el mundo, focalizada en lo que es la aplicación de las NIC. Claramente, cuando dicen contabilidad financiera a nivel internacional, solo piensan en mí. Eh, yo creo que son esas. La que tiene mayor crecimiento en los últimos tiempos es la contabilidad social y ambiental de todas estas líneas. Algo de la contabilidad directiva también, en realidad hay contabilidad directiva, hay también en realidad contabilidad directiva los administradores, eh, desde la administración también tienen aportes aporte, es compartido con los administradores. Pero serían esas líneas financieras la que va más la contabilidad de la empresa y sobre todo a nivel internacional las NIF lo que tiene que ver con el tipo de información que se brinda lo que tiene que ver con el impacto en el mercado de capitales algo de contabilidad gerencial y el crecimiento de la contabilidad social ¿Modelos de evaluación en los mercados de capitales es un tema muy estudiado? ¿Modelos? Sí, Modelos no tanto desde la contabilidad sino más desde la economía de Ah, perfecto, no me preguntaba desde la contabilidad o... más desde la economía sí. pero ahí también es un vacío que hay, ¿no? En todo, todo este tema, yo hoy traté como de no moverme para todas las otras disciplinas, eh, pero por culpa del secretario que me dijo que eran proyectos de, de contabilidad. Pero sí, es verdad que las áreas, un poco lo que surgió en varios de nosotros, el tema de áreas de vacancia o líneas de investigación, lo que decíamos. Investigo lo que ya investigaron 800.000, el tema de moverte, de articularte con economistas y con otras disciplinas, eh, puede ser interesante. A mí me parece, o sea, si estamos en una universidad y tenés al lado el departamento de, de administración y de economía, es genial para hacerlo. Y más si el proyecto te permite que sea en cierto modo interdisciplinario. Si querés hacer cálculos actuariales, si tenés un actuario, si querés aplicar econometría y si tenés un econometrista. Pero un comentario, de poner algo habíamos habíamos comentado antes, eh, en mi opinión, si vos querés tocar cuentas nacionales, tenés que manejar cuentas nacionales, si querés. Utilizar la herramienta de econometría, no tenés, que hacer, no tenés que saber utilizar la herramienta avanzada de econometría, pero sí tenés que tener conocimientos básicos de econometría. Eso para la parte de metodología, que a veces uno se tienta y dice, no, cuentas pues nacionales, econometría, y esas cómo asumar. Y en realidad, si vos estás armando el equipo y no tenés muy claro qué estás metiendo, eh, después, cuando estás diseñando el proyecto, puedes quedar las cosas más, más articuladas. Así que diría. No tenés que ser un especialista en todo, pero sí, si incorporas esos elementos, y seguramente, si se incorporas más elementos de economía y algunos elementos, tal vez actuariales, te diferencias de otros proyectos. Entonces, sé que más. ¿Cómo? sobre